Adelante Coin e Izquierda Unida Guadalorce han hecho un llamamiento a la ciudadanía para crear una plataforma que informe y actúe sobre los proyectos de instalación de campos de energía fotovoltaica en el Guadalhorce y la Sierra de las Nieves. En breve convocarán una reunión con la Asociación Valle Natural Río Grande para diseñar un plan de trabajo. Desde nuestro punto de vista, ocupar más de mil hectáreas merece una información especial y un análisis riguroso por parte de los colectivos sociales, empresariales, ambientales, políticos y demás. Es por ello que invitamos desde ya a todos los colectivos y ciudadanía interesada a formar parte de una plataforma que informe, analice y, si lo ve oportuno, actúe ante los proyectos de centrales fotovoltaicas en el Valle del Guadalorce y la Sierra de las Nieves. La Asamblea Comarcal de Izquierda Unida ya ha presentado alegaciones al primer proyecto iniciado... ...y ha pedido información a los ayuntamientos sobre otras propuestas similares... ...que ocuparían en total 1.017 hectáreas. En estos meses hemos pedido, hemos pedido información al Ayuntamiento de Coín y a otros ayuntamientos... ...y hemos estado en estrecho contacto con la Asociación Valle Natural Río Grande... ...que está haciendo la importante labor de informar a los vecinos afectados... ...de contactar con numerosas asociaciones y colectivos... ...que tienen la misma problemática en otros territorios... ...así como armándose de argumentos legales... ...para intentar parar estos macroproyectos. Es prioritario ocupar las zonas humanizadas... ...los tejados, las cunetas... ...todos aquellos espacios que ya los humanos hemos ocupado... ...con esas energías fotovoltaicas... ...sabemos que es menos rentable para quienes quieren especular con las energías renovables, pero también sabemos que es más rentable, social, medioambiental y económicamente hablando para los municipios.